Nos acompaña el viceministro del Tesoro, Carlos Schling, para hablar de la situación de 55 municipios cruceños que han determinado bloquear durante 48 horas sus carreteras exigiendo dinero al gobierno, una ayuda para poder combatir el coronavirus. Viceministro, muchas gracias por atendernos. ¿Por qué llegar a este extremo? ¿Qué pasó? Muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias por las consultas. Un saludo para toda la población. Bueno, principalmente no tenemos eh, un párato de la economía, ya son 72 días con el día de hoy. Entonces, en estos 72 días se han aplicado algunas medidas de política económica que se difiere todos los pagos con respecto a los impuestos, por ejemplo, ¿no? Son eh, recientemente, la semana pasada, eh, dos días los que se utilizaron para el pago de las impuestas de utilidad de las empresas de los que son los grandes contribuyentes y los pricos, ¿no? Entonces recientemente se empezaron a reactivar los desembolsos de los recursos de coparticipación tributaria que se realizan de manera automática. No hay que olvidarse que desde la ley de participación popular se activó este mecanismo. Estamos hablando del año 1994, ¿no? Entonces no son desembolsos que el gobierno central realiza eh, discrecionalmente, sino se lo realiza de manera automática a medida que se van recaudando todos los recursos por impuestos a nivel nacional. Un segundo elemento, Gabriela, que también es importante hacer conocer, es que son seis leyes que se tienen en el Parlamento para poder apoyar principalmente a todos los municipios de Bolivia, en especial a los más pequeños que son los que sí están sufriendo eh, falta de recursos para todos sus gastos, principalmente en lo que son funcionamiento y las actividades, obviamente, del tema de salud seis normativa, entre ellas está la ley del IDH, el incentivo del 12% que se le recortó en el gobierno del MAS a todos los municipios, gobernaciones, universidades, y que en su momento no le hicieron bloqueo al gobierno del MAS para poder eh, no quitarles el 12% por el tema del IDH, ¿no? ya se la tiene esta normativa más de dos meses en el Parlamento y recientemente en la Comisión eh, de Diputados se iba a tocar el día de ayer. no Entonces, es la Asamblea quien tiene esa facultad para poder modificar esta normativa y que los recursos vuelvan a los municipios. Un tercer elemento, una normativa, por ejemplo, de alivio a la deuda, que desde eh, el mes de febrero se planteó a la Asamblea también legislativa plurinacional para que se alivie deudas tributarias a las empresas privadas principalmente, para que se les puedan llegar mayor cantidad de recursos a sus municipios. Porque no olvidemos, Gabriela, que desde octubre del año 2019, el Tesoro General de la Nación ya tenía un sobregiro de 18.500 millones de bolivianos, que lo hicimos conocer en su debido momento a toda la población. Entonces, el Tesoro estaba sin recurso desde ese momento, y nosotros empezamos a reactivar obviamente con... El Estado que nos dejaron eh, sin recursos y con obviamente esta pandemia que tuvimos que canalizar fondos a través de créditos, a través del apoyo del Banco Central de Bolivia y que también se les ha ido asignando a todos los municipios de Bolivia. También hay que tomar en cuenta, Gabriela, que los municipios actualmente disponen de recursos en sus cuentas. En Santa Cruz, por ejemplo, los 56 municipios son eh, alrededor de 700 millones de bolivianos que tienen en saldo de caja y banco. En los lugares puntuales, por ejemplo, donde usted hablaba del bloqueo, no, estamos hablando del Torno de la Guardia, tienen asignados aproximadamente 10 y 8 millones de bolivianos cada uno de estos municipios. ¿no? Si hablamos de San Rafael, por ejemplo, de, de San Ignacio de Velasco, tiene 7 millones de bolivianos en su cuenta. Y en, en el caso de Cotoca, por ejemplo, el bloqueo principal cerca de Santa Cruz, están alrededor de 4.5 millones de bolivianos en su suerte. ...saldos de caja y banco... ...entonces estos recursos ellos podían destinarlos... ...en una primera instancia a medida que se va reactivando la economía... ...y se le va obviamente transfiriendo los recursos de manera automática... ...porque esto no ha sido un problema de que el gobierno no le haya querido... ...transferir a los municipios simplemente que los recursos de coparticipación tributaria se distribuyen de manera automática a medida que se recauda por los impuestos. ¿no? Y el tema del IDH en su momento se lo planteó cuando estábamos del lado de la gobernación de Santa Cruz, lo único que paramos y que hicimos obviamente un párate al gobierno fue la gobernación de Santa Cruz para que no recorten los recursos del IDH. Sin embargo, no se hubo ningún bloqueo, ninguna repercusión y ahora obviamente quieren culpar... Al gobierno actual, el cual no es quien está en sus manos porque las normativas, quien las modifica es la Asamblea Legislativa Plurinacional y no se olviden que dos tercios pertenece al gobierno del MAS. Viceministro, las alcaldías aseguran no tener liquidez en estos momentos. ¿Se les va a desembolsar algún monto de dinero para poder reforzar sus hospitales y luchar contra el coronavirus o no hay de dónde? Gabriela, eh, nosotros hemos ido desembolsando a los seis hospitales de tercer nivel del departamento de Santa Cruz de manera paulatina. A medida que los requerimientos han llegado, hemos buscado los recursos para atender todo lo que es este tema de la pandemia. Estamos hablando de los seis hospitales de tercer nivel y eh, se han transferido alrededor de 150 millones de bolivianos, no solamente 21 como los municipios reclaman. También hemos transferido... Eh, hemos pagado recursos para el hospital de Montero, por ejemplo, para habilitar alrededor de 400 camas, si no me equivoco, alrededor de 30 millones de bolivianos para que se ponga en funcionamiento. Entonces, hemos aplicado medidas integrales. Primero, con el tema de la población, para que no sientan ese golpe tan fuerte por eh, la bajada de sus ingresos en la familia, con el pago de tres bonos. Son dos millones de personas aproximadamente que se han beneficiado en el departamento de Santa Cruz con el pago de los bonos. Segundo, el tema de eh, los hospitales. También se ha inyectado recursos, tanto a los hospitales municipales como a los hospitales también de tercer nivel, que atienden a toda la población, tanto en Santa Cruz y algunas de las provincias. ¿no? Tercero, se les ha ido transfiriendo los recursos de manera paulatina a medida que se ha recaudado. Y cuarto, hay seis leyes, vuelvo a repetir, Gabriela, en el Parlamento para apoyo de todos los municipios ...que el Parlamento no las ha discutido en ningún momento... ¿no? ...ni siquiera las leyes de crédito que lo tenemos ya desde el mes de abril... ...por ejemplo el apoyo del Fondo Monetario Internacional... ...el Parlamento no la ha aprobado todavía... ...para que esos recursos puedan ser utilizados en el país... ¿no? ...entonces estamos atados de mano a obviamente... ...lo que vaya decidiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...para poder reactivar, incluir recursos, distribuir a los municipios... ...apoyar con fondos respectivos... ...pero es la Asamblea quien no está reactivando... ...realizando el trabajo respectivo. Viceministro, esto ocurre en Santa Cruz. Nos saluda Natalia Girard desde La Paz. Algo importante que queremos saber es qué ocurre con los demás municipios de Bolivia. Han recibido demandas, pero evidentemente también tienen necesidades. ¿Usted se comunicó con ellos? Buenos días, Natalia. Sí, el ministro se ha ido reuniendo con la Asociación, asociación Nacional de Municipios, ha tenido reuniones constantemente, también el trabajo que se ha realizado en los nueve departamentos es similar, se le ha asignado recursos a los hospitales, se les ha dado también eh, ítems a cada uno de los departamentos, eh, se ha ido transfiriendo recursos a medida que se ha ido recaudando de manera automática, esto el gobierno no lo puede realizar de manera discrecional. Cortar las transferencias no lo puede hacer porque es a medida que se recauda se transfieren de manera directa y eh, las leyes obviamente para el beneficio de los 339 municipios. Lo que viene a ser la suspensión del recorte del IDH, el 12% del incentivo, la devolución de sus recursos, la reactivación de la economía para que lleguen los recursos de coparticipación a todos los municipios. Y las leyes, obviamente, que tenemos en apoyo a los municipios con los créditos para seguir invirtiendo en lo que es en el tema de salud, que están paradas en la asamblea ya por más de tres meses aproximadamente y que no se tocan estas normativas. Entonces, no solamente es con el departamento de Santa Cruz, son con los nueve departamentos. Se ha hablado, hemos tenido reuniones también justamente en el Ministerio de eh, Educación con los 84 municipios, si no me equivoco, de La Paz, donde el ministro ha, se ha estado con ellos, le ha dicho de todas estas normativas que están paradas y de la situación en la que está enfrentando obviamente el Tesoro y toda la economía, que estamos a la espera ¿no? de la reactivación para que podamos nosotros también apoyar de manera directa a todos los municipios y a todos los departamentos. Bien, agradecemos al viceministro Carlos Schling por esta entrevista. Lo cierto es que hay un bloqueo en las principales carreteras del departamento cruceño exigiendo por parte de los municipios el desembolso de dinero por parte del gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.